No se, las opiniones consultivas no se realizan sobre algún caso específico, no se realiza, no se, las opiniones consultivas no se realizan eh, sobre alguna decisión específica de algún país. Las opiniones consultivas son consultas genéricas sobre algún tema y que en este caso de ninguna manera afectará a una decisión ya asumida por el Tribunal Constitucional plurinacional de Bolivia. La decisión que ha, que ha tomado el Tribunal Constitucional de, de Bolivia es definitiva, ya no tendrá efecto ninguna otra resolución posterior. Pero además nosotros eh, tenemos un diálogo permanente con Colombia, Colombia es un país al cual nosotros respetamos eh, en sus asuntos internos, Bolivia no interviene en ningún asunto interno de Colombia y nosotros también eh, creemos que Colombia va a actuar en el mismo sentido.